Bueno, el paseo empezó en 1981 con un pequeño aviso que salió en el diario y la fiscalización o el, el, la presentación de los trabajos fue en el Genaro Pérez. Cuando empezamos éramos 30 y era Barrio Güemes, Pelado y Nosotros. Paseo de las Artes somos todos los artesanos que estamos aquí en esta plaza que es muy importante recordar que es un espacio municipal. Aquí se ingresa por un sistema de fiscalización que es eh, de fiscalización externa, que es la manera de ingresar. Es como un concurso. Es organizado por la Municipalidad de Córdoba conjuntamente con la Comisión del Paseo de las Artes. Todos los artesanos fijos que ya tenemos ese permiso... ...podemos conformar después de un año... ...la Comisión del Paseo de las Artes... ...que es para eh, todas las tareas cotidianas... ...que se sucedan en la feria. Cada uno de los artesanos... ...firmar una planilla de asistencia... ...estamos regulados por una ordenanza... ...que es la 10.841... ...en donde establece... ...todos los comportamientos que tienen que tener... ...los artesanos y las ferias... ...de interés municipal, cultural y turístico... ...que estamos en Córdoba... Eh, respetando eso, no tenemos otro reglamento interno salvo acuerdos tácitos y ya la historia misma ha determinado cuáles son eh, lo que tenemos, lo que podemos y lo que debemos hacer como artesanos. ARPA es una asociación eh, de artesanos del Paseo de las Artes, pero tiene una comisión aparte. No es lo mismo que la Comisión del Paseo, que es una asociación civil sin fines de lucro que eh, no todos los que pertenecen al paseo pertenecen a ARPA. ARPA es una asociación civil que tiene la misma organización que tienen todas las asociaciones que se regulan por personalidad jurídica. Digamos. Bajo estatuto tenés la conformación de una comisión que son 12 miembros, son un presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero y seis vocales. Cuatro titulares y dos suplentes. <música> Tenemos un domicilio legal que es aquí en la misma plaza, en la misma feria Paseo de las Artes, eh, en donde allí, bueno, es, un, es, es nuestra sede, es el lugar de encuentro de los artesanos, es donde nos reunimos, donde eventualmente hacemos las asambleas y las reuniones eh, de la comisión. Aparte de esto, digamos, el objeto principal de la, de la asociación es la capacitación y el desarrollo de cada artesano dentro de, lo, de, de cada uno de los oficios. Entonces... Desde ese lugar permanentemente se intenta eventualmente vincularse con otras asociaciones y con otros grupos como para establecer alguna articulación de, de diferentes disciplinas, es, es lo ideal. El núcleo de la ciudad de Córdoba a nivel cultural el polo más importante, público, culturalmente hablando, es el Paseo de las Artes, en el cual transitan pero, infinidad de, de, de, de, de personas, ¿no? de todo tipo de clases, de todo tipo de, de, de oficios, de profesiones. Que vengan a, a visitar la feria, que vengan a hablar con los artesanos y con, coincido con mi compañera que lo importante y un sueño es que se sigan rescatando oficios milenarios como los que tenemos muchos artesanos que estamos aquí en el pase, Que no se pierdan. trabajo. Hermoso. Arte. Encuentro. Vida. Trabajo. Lucha. Escultura. ¿no? Mi vida. Color. Ansiedad. Belleza. Creación. ¿Sí? Ventas. Ilusión. Es mi vida. Libertad. Libertad. Vida. Creatividad. Libertad. Resistencia lo que me formó y hace que hoy sea lo que soy. La tierra baila su propia danza, la luna gira, gira sobre ella, soñando siempre con ser su estrella, y desenciendo de el sol descansa. Comida Puestos. Así bailando, ella respondía: Con su cuerpo, corazón y piernas, solo seguí.